Sí. Bueno, todo depende de lo que se entiende por ontología. ¿no? Si lo, entendemos ontología en sentido clásico, metafísico, uh -huh. uh, es evidente que el, la, la información uh -huh. es, eh, o así sea que hay que plantearse la pregunta qué es la información, es una pregunta ontológica uh -huh. en sentido clásico. ¿no? Uh -huh. Uh, y la respuesta tiene algo que ver con la tradición metafísica de donde viene la palabra información es la misma tiene que ver con forma, con eidos, idea la, la, la, el, este, digamos la etimología del, de, de, la, de la palabra información nos remite a la tradición clásica metafísica ¿no? uh -huh. uh, de modo que la respuesta que es información está íntimamente ligada a la pregunta que es la idea, que es forma, que es informar, ¿no? uh -huh. uh, y eso nos lleva inmediatamente a, la, a cuestiones de la metafísica, de la ontología clásica. ¿no? O sea, es algo que delimita a, a, a las cosas, a lo que son las cosas, la forma es lo que delimita a las cosas. ¿No? La, el concepto de información está uh, íntimamente ligado en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, eh, sobre todo en la tradición latina, informatio, dar forma a algo, está íntimamente ligado a la tradición metafísica ¿no? y es un concepto clave de la tradición medieval, ¿no? la información materia, información intelectus, o sea, la, la información del intelecto, la información de la materia, eh, son conceptos muy clásicos de la tradición metafísica y ontológica. Sí, para formar, eh, formar un espíritu, dar forma al espíritu. Ahí está, así, ahí está. Ese, y, se traslada... En mi pesquisa, eh, de, en el diccionario de Oxford, y todos los otros, habla sobre dar forma a un espíritu, sobre algo subjetividad subjetividad. Ahí está. Y ahí, la está. Una subjetividad. ahí está. Tiene, un, tiene una, una parte, digamos, eh, una, eh, por un lado es, tiene que ver con dar forma material a algo, ese concepto originario. Este, también en griego, ¿no? uh -huh. formar algo, de eidos, platónica, sí, sí, sí. y después está la parte etimológica, epistemológica, o sea, formar al espíritu, e educar, que es la palabra latina para, digamos, la información es um, dar forma a algo, educar, es extraer algo, ¿no? e educere, ¿eh? uh -huh. uh, O sea, hay, hay una relación ahí entre, uh, digamos, entre el maestro y el alumno, el maestro que informa y que al mismo tiempo educa, o sea, que extrae y, y digamos, este, de ahí, un proceso digamos, de, uh -huh. de, de formación y de información. ¿no? Um, sí, eso creo que es el, uh, digamos, el meollo del concepto clásico, cómo se ha transformado, sí ontológicamente y epistemológicamente. Pero, pero la ontología de Heidegger es un poco diferente de la ontología Heidegger. Es un poco Heidegger. diferente, evidentemente, sí. sí porque sí. Heidegger lo que hace la diferencia ontológica es que la diferencia entre y la diferencia que él llama la diferencia ontológica, es en el fondo una diferencia ética. Porque el Dasein se diferencia de todas las demás cosas en que no es una cosa. ¿no? O sea, él hace una, una, una diferencia entre eh, los entes, el ser de los entes, y el ser mismo. Ahora, el ser mismo es el, eh, la apertura en la cual los entes se muestran como lo que son. Y esa apertura es lo que él llama el Dasein, o sea, uh -huh. el aparecer ahí. Y esa apertura está relacionado con alguien, que somos los seres humanos, que somos capaces de ser como apertura. ¿eh? Uh, podría, ser, podría haber otros entes también, no solo humanos, que uh -huh. tuvieran la estructura de Dasein. Pero, por lo que nosotros sabemos, eh, los seres humanos somos los que tenemos la... la digamos, que podemos percibir la apertura como apertura. ¿no? Uh, de modo que um, uh, eso hace que podamos percibir a las cosas y al mundo um, uh, de distintas perspectivas, ¿no? de acuerdo a cómo percibamos el ser de las cosas. Uh -huh. Um, o sea, en este sentido, distintas perspectivas ontológicas de visión del mundo, digamos. ¿no? Sí. Y ahí es donde entraría una, una discusión sobre lo que hoy llamamos información, en la cual podríamos ver al mundo como, um, uh, digamos, un, desde una perspectiva informacional, y especialmente una perspectiva digital informacional, que sería la, la actual, ¿no? sí. porque también los griegos antiguos tenían una visión informacional, del, del mundo, ¿no? una visión casi, eh, digamos, este, en cierto sentido materialista. ¿eh? Sí. Eh, a, el concepto ha mudado, ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado instinto, lo, lo que Heidegger eh, eh, investiga, es las distintas formas en que hemos estado percibiendo al mundo y hemos estado no solo investigando y relacionándonos con los entes. Eh, desde una sola perspectiva, sino de diversas perspectivas, ¿no? como ya como, como, uh, como villa, como, este, como matemático, ¿no? la, la, la visión digamos, matemática de, de la realidad. Y lo que hoy diríamos que sería la visión digital como visión ontológica es percibir todas las cosas desde la perspectiva de lo digital, o sea, como digitalizables o digitalizadas, pero también como digitalizables. Eso sería una visión... Um, ontológica del ser, que presupone entonces que hay otras posibilidades, ¿no? uh -huh. uh, de modo que, eh, hay que habría que distinguir entre, eh, digamos, la posibilidad de, de percibir a todo como digitalizable, uh, como una posibilidad, entre otras, de ser en el mundo. Uh -huh. O sea, eso significaría que la pregunta por el ser es dejada en vilo. ¿no? Eh, digamos expuesta se expone en una perspectiva pero no se limita a esa perspectiva ¿no? eh, eso se podría llamar también una visión metafísica ¿no? de, la o sea, de la información exactamente, sí. en la cual se absolutiza una perspectiva sola y con lo cual estamos en plena discusión ética también porque es, es absolutizar una sola forma de ver la realidad significa también fijar al ser humano fijar eh, digamos la Uh, la apertura como la única posible ¿no? uh -huh. en vez de dejar abiertas otras posibilidades más ¿no? o sea, en el campo político diríamos uh, transformar una política en una ideología ¿no? o sea de, de, la, de una posibilidad de transformación política la única ¿no? sí. uh, a nivel óntico digamos. Aquí diríamos sí. también que la, la um, <coughs> La visión digital de la información como algo digitalizable, las formas como algo digitalizable, podría llevar a una, ya, una visión casi ideológica de lo digital. Y ese sería, digamos, la, a mi modo de ver, el challenge ¿no? uh -huh. uh, de, la, well. la, de lo que presenta la, la sociedad uh, del siglo XXI, uh -huh. la sociedad del siglo XXI. Um, ¿Cómo nos manejamos en un mundo, en, en un horizonte? que es el horizonte de lo digital, de lo digitalizable y de lo digitalizado. ¿Cómo respondemos a eso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está en juego en ese sentido? ¿No? Y, y eso es entonces una visión ontológica muy distinta de la visión metafísica, es una visión ontológica sí. ética, digamos. ¿no? ¿Cuál uh -huh. es la relación uh, de, entre uh, ser humano y mundo como uh, vista es una perspectiva en la cual por un lado eh, se percibe que hay un nuevo un nuevo horizonte pero no se lo fija como el único Es sería un poco la, la digamos la, el, el challenge de, de, de la cuestión de la verdad Volvemos a la cuestión de la verdad. Volvemos a la cuestión de la verdad, exactamente. En la verdad en el sentido también de la aleta ya, ¿no? sí, en la cual ya. hay una, sí. el un, descubrimiento, sí, el un descubrimiento, un desvelamiento, que es el desvelamiento uh, digital, digamos, la posibilidad de ver a las cosas como digitalizables. O sea, no solo en las matem matemáticas, como lo percibía Descartes o, lo, o incluso Platón, uh -huh. ¿no? sino eh, los números, digamos, impregnados, en ese sentido, informatizados en un elemento, como es el elemento eh, del, de, de la computación, ¿no? uh -huh. que, que hace que, uh, o sea, permite um, una conexión entre la ontología y la técnica, ¿no? porque al sí. imprimir, digamos, en los ceros y unos en el sí, uh, medio el electromagnético, se crea un tipo diferente. Sí, se de las redes sociales, de reales. Se, se cambia todo. ¿no? Uh -huh. uh, a imprimirlo solo como lo hacíamos hasta hasta antes de la revolución digital en otras formas, ¿no? en, uh, en forma de medidas, ¿no? en metro, o en forma de, de, este, de cálculos, este, también en base a los números. Pero no era uh, imprimir a los números en, uh, en un medio que nos permita, uh, digamos... Uh, enredarnos, a ¿no? uh -huh. crear redes este, eh, sociales también. Como que ahí hay una, un pasaje entre, digamos, la división clásica metafísica entre el logos y el aritmos, ¿no? uh -huh. uh, que sea, qué son los números, el que ¿Qué son agrícola, los números? ¿Qué es lo que Heidegger hizo en, en, en una famosa clase sobre el sofista de Platón, uh -huh. ¿no? El origen de los números y cómo seres, eh, los griegos, digamos, eh, separan los números de los entes. ¿no? Esa es la primera abstracción, digamos. ¿no? Uh -huh. um, o sea, los entes de lo que está aquí y ahora, ahí y, y la abstracción de los números del aritmós y del gen, del uno y del cero, sí. es uh, una separación, uh, una abstracción, un sea, separar, un horizonte distinto, um, y, y separarlo del lugar y del tiempo. No, que eh, sin, sin, esa, sin ese proceso de abstracción de los números no hubiera sido posible la metafísica platónica, ni tampoco, por supuesto, Pitágoras, y, ni sí. toda la tradición, ¿no? de, de hecho, la tradición científica que, que tiene su origen ahí, la, la uh -huh. científica moderna, digamos. ¿no? De modo que eh, eh, si uno piensa entonces que, que eso va pasando a través de. de, de Muchos eventos, digamos. Eh, eh, por un lado, la conexión de eso con eh, el final de la media, este, con eh, Lulus y eh, después Leibniz, comienza la modernidad Leibniz, sí. y, y el nacimiento de los cálculos eh, de la ciencia moderna, ciencia empírica, y llegando al siglo XIX, con el, el desarrollo también de la, de, la, de la ciencia moderna, de la física. Eh, y del de invento de la computación, ¿no? Eh, y se nos va conectando todo esto, va viendo cómo la, la génesis de lo que hoy llamamos lo, lo llamar la antología digital, es una génesis eh, que lleva 2500 años de tradición. Sí. O sea, sin... Eh, que no es, una, no es un proceso lógico, es decir, lógico en un sentido, sí, sí una cosa bien, trajo a la otra, sí. pero no necesariamente. vida eh. ha, ha habido muchas cosas que, que, no se, que no se podían prever y que solo a posteriori se puede decir, claro, Uh, sin los griegos no es posible comprender a Leibniz, sí, claro, a posteriori se sí, puede ver así, ¿no? Sí. De modo que, eh, sí, yo diría que hay una uh, culminante, en el siglo XIX con Charles Babbage y, y después con Einstein, la, sí, la física uh -huh. cuántica y demás, uh, todo un proceso de, mm, no solo de una uh, digamos, uh, aritmética o... Um, geométrica de la realidad, sino también una versión técnico-digital. Y esa es la revolución de la que llamamos la, la ontología digital. O sea, ver con los lentes, por así decirlo, de lo digital, la realidad. Y para ponerlo en forma, digamos, más pregnante, lo que no es digitalizable, no es. Esa sería, digamos, la... La, la, la ontología es fundamental. Si es digitalizable, es, y si no es digitalizable, no es. O por ponerlo a nivel del, de la vida diaria, si estás en Internet, sos y si no estás en Internet... No existes. No existe. no. Sí. Digo, por una forma muy, muy así, extrema. Uh -huh. eh, si no estás en, uh, en Facebook, uh, no tienes no es, amigos. No, es. No, no, eres, no eres. No eres un ser social. Así como los libros. Los uh -huh. libros de las bibliotecas, si no están digitalizables, ¿Si no, están digitalizables? no existen. Uh -huh. eh. Y ahí uno ve lo mismo la, la política, ¿no? lo vimos en la política. Lo vimos con el nacimiento de los medios de masa. Si no estabas uh -huh. en la televisión, no había uh -huh. posibilidad. ¿no? Eso cambió todo la fin, fin del siglo XIX principio del siglo XX con el nacimiento de los medios de, de comunicación de masivos, aparte de, de, de lo que eran antes eh, los libros y los panfletos, pero con la mon, mundialización o globalización de los, eh, de los medios de comunicación y después con los medios interactivos como es la red. Eh, se produce una explosión de, de social de, de, lo, de lo digital, de la ontología digital, que es de hecho una ontología social, evidentemente. Sí, ¿no? evidentemente. profundamente. O sea, no es solo una visión de la, de la investigación, de ver a, a, qué sé yo, investigar eh, los, eh, los, los seres naturales y la, el cosmos y demás, sino también la realidad social. ¿no? Uh -huh. De no, que hay una, un pasaje, digamos, um, entre uh, que se da el nacimiento de la filosofía griega, entre el Logos y el Arismotz, el, el Logos que se, se desgaja y se pasa a la escritura. Sí, la palabra. Ahí está. Y, y después de la escritura se pasa a la, impre a la, imp a la imprenta uh -huh. y ahora a la red. O sea, se como se aritmetiza, por decirlo así. Logos, sí, luego ¿no? el... se... Hace, uh -huh. Se hace, se, se basa en, en el aritmos. Uh -huh. Con lo cual Platón estaría contentísimo, evidentemente. <risa> Estaba estaría muy contento, decía, justo, justo, eso es lo que yo quería, hacer el Logos algo más concreto, más eh, concreto en el sentido eh, aritmético, ¿no? de, del gen sí. del, del, del uno y el cero. hay gen más alma próximo de la esencia. Ahí está, llegando más a ese. Mientras que Aristóteles seguramente tendría sus... Eh, ah, si sus, es, sus si dudas. Las cosas son separadas, sí. <risa> Pondría sus dudas, aritmetizar demasiado las cosas, uh -huh. en la famosa frase que él dice que... Eh, lo que es pro propio a una persona culta es que sepa el grado de, de eh, exactitud que exige cada ciencia y cada acción humana. O sea, hay distintos grados de exactitud. Para, qué sé yo, para los Juegos Olímpicos, uh, una milésima de segundo es muy importante. Uh -huh. Pero cuando estamos conversando aquí, una milésima de segundo no es tan importante. Sí. ¿no? Es, no, no, no estamos... Este. No, que hay que diferenciar en las investigaciones y en la, hasta, qué, hasta qué grado de exactitud es necesario y útil y posible. También.